¿Qué tal muchachos? Luego de los ajustes OTA, Venom ha regresado con todo y el día de hoy les voy a compartir un masito con Venom. Muchachos, a pesar que no soy fanático de la destrucción, la verdad este mazo se me ha dado bastante bien. Es un masito que tiene muchas dinámicas, tiene muchas sinergias, ya les voy a explicar más adelante cuando le explique el masito. Pero la verdad, Venom acá con esta con estos dos de poder que les han aumentado ahora con el ajuste OTA, eh, se está haciendo notar eh, en el metajuego y se está haciendo notar también en la ubicación donde lo lanzas porque a veces a veces vas ganando o terminas ganando una ubicación por esos dos puntitos de poder que le han puesto a Venom ahí, y otra cosa buena de este mazo es que también se puede salir del counter de armor, ¿no? en este caso si tú lanzaste en turno 1 y turno 2 lanzaste cositas para destruir con carnage en esa ubicación y el oponente te lanza armor para que no puedas destruirla simplemente después lanzas a bestia y bestia recoge todas esas cartas y después las puedes jugar en otros lados por coste cero y combarlas con carnage sin ningún problema, ahora muchachos ya que estamos en la sección de reemplazos tenemos a Dahoud que puede tener un posible reemplazo ¿saben con quién? con América Chávez, esta cartita de acá es la que se encontraba originalmente en este mazo y a mí la verdad América Chávez no me gusta para nada, en realidad en muy casos puntuales nada más se puede utilizar en algunos mazos pero al menos en este mazo yo no lo veo que sea una cosa donde se necesite utilizar América Chávez acá, es verdad que América Chávez lo que hace es comprimir el mazo por los primeros 5 turnos y hace que las probabilidades de robo en la las demás cartas puede ser mayor pero la verdad yo no soy muy fan de América Chávez y la verdad que con Dahut me estaba yendo bastante bien acuérdense que también Dahut puede ser comido ahí por el Carnage y lograr más dos de puntitos de poder o puede ser devuelto por Bestia y volver a generar otro demonio más o sea hay muchas cosas interesantes acá que puede hacer Dahud. más que lo que puede hacer América Chávez en este masito de aquí y aquí muchachos Iron Man también es posible que tenga algún reemplazo ¿qué sucede? que hay gente que no se siente muy cómoda jugando Iron Man o de repente lo siente muy pesado a Ironman en este masito y lo que pueden hacer acá es jugarlo por Bishop Bishop es una carta que se suele bostear bastante por la sinergia que hay eh, con Bis eh, con las demás cartas de este mazo verdad Bis generalmente suele pues estar regresándote eh, cartas a, a tu mano y cartas generalmente que van a ser por coste cero y eso hace que Bishop pues pueda eh, digamos sumar bastante poder ahí y puede tener una buena sinergia para poder ganar mucho más poder en este masito y antes de comenzar con la explicación de este masito muchachos darle los créditos respectivos a JP Stone Gear quien fue quien me compartió este masito de acá pero como les decía originalmente tenía América Chávez y yo hice este ajuste con Dahut. de todas maneras este masito me ha traído muchas alegrías jugarlo porque tiene unos combos bastante locos y ahora comenzamos con la explicación de este masito con Dahut, muchachos una carta de coste 1 con menos 2 de poder sucede que esta carta es muy buena porque te da este demonio de 1 6 y hace de que puedas jugarlo Incluso en turno final y poner Buen poder en alguna ubicación Acá como tenemos a Bass Este Dahud se ve beneficiado porque su poder De menos 2 puede cambiar a 3 también Y como tenemos a Bestia pues También ahí Dahud lo podemos regresar al mazo A la mano perdón y lo podemos Volver a jugar y originar otro demonio Más inclusive si es que no te llegó A salir ninguna de estas sinergias de las que te hablo Pues lanzas a Dahud y luego un Carnage Y así te comes el menos 2 y te quedaste con cuatro puntos de poder con carnage ahí sin problemas luego nos vamos con bass aquí bass muchachos le puede setear a tres de poder a varias cartitas acá que puede ser muy importante le puede setear a deadpool que este es el corazón digamos de los combos ahorita que tiene este masito luego podemos setearle a dahood a forge a beast a carnage no se lo puede setear a iron man también bueno taskmaster es lo mismo que nada porque igual taskmaster va a copiar el, el poder eh, de la última carta jugada así que esos tres puntos no le valen nada pero a iron man si sí es muy importante porque es como si hubieses puesto 6 de poder en una ubicación si es que su ubicación se encontrase vacía luego pasamos con deadpool que como les estaba comentando deadpool es el corazón del combo de este mazo de aquí generalmente deadpool tú lo puedes llegar a tener bueno yo le llego a tener hasta con 20 de poder me parece para turno 6 y podías eh, combarlo con taskmaster no lanzabas deadpool primero luego taskmaster después y tenías pues 20 poder en cada ubicación si así lo hubieses querido lo bueno de deadpool acá es que puedes acelerar bastante la duplicación de su poder haciendo pues seteándolo con base en primera instancia o de repente también con Nova en segunda instancia o con Force de repente también por ahí lo puedes setear, le puedes dar más 2 de poder ese Deadpool, inclusive si lo lanzaste a bis de repente un poquito antes, pues ese Deadpool regresa a tu mano con coste cero y así vas a poder combarlo y usarlo todas las veces que quieras en todos los turnos que sigan sin que te perjudique el gasto de energía luego pasamos con Nova, una carta bastante simple muchachos que generalmente está para reventar, ¿no? esta cartita de reviente y bostea las demás cartas que se encuentren en el campo de batalla generalmente no va lo vas a querer dejar ahí de final no lo vas a querer hacer explotar tan rápido sino que explote todavía en turno 5 o en turno 6 a lo mucho pero generalmente ya para turno 5 debería estar estallando es una carta muy buena es una carta pues de combo generalmente y que no la quieres dejar viva la quieres eliminar para que le dé más uno a tus demás cartitas luego nos vamos con forge que forge acá tiene unas cosas muy específicas generalmente forge está acá por Deadpool no por tratar de subirle su poder y hacer que la duplicación digamos de Deadpool sea mucho más rápida y gane poder mucho más bestial para que si en turno 6 los puedas lanzar mamadísimo vamos ahora con bestia quien hace que este mazo sea muy atractivo de jugar y muy viable porque acá bestia como les decía una que puede evadir el counter de armor subiendo las cartas que podían haber reventado o se podían haber destruido ahí se la sube nuevamente a la mano y luego la puedes reubicar en otra ubicación donde no se encuentre armor lo cual es muy genial y también es que puede estar haciendo de que puedas estar produciendo más cartas, en este caso con Dahut puedes producir un demonio adicional ¿verdad? si lo vuelves a lanzar con Beast o también puedes dejar un Deadpool con cero de, de coste de energía para que yo lo pueda jugar sin problemas o incluso si quieres también a Buzz lo puedes regresar nuevamente a la mano esperando por ahí de repente que puedas robar un Iron Man o de repente alguna otra carta o un Deadpool quizás y con eso ahí es el momento de lanzar al Buzz y poder setear ahí un poquito los poderes a tres de esas cartas que no te habían salido todavía, así que acá puede eh, ser bestia, tiene muchas eh, cosas buenas digamos a, a su favor con todas estas cartas que tiene este masito, y ahora nos vamos con carnage una carta bastante antigua pero en mazo de destrucción sigue siendo muy viable de usar una carta que se puede comer, otras cartitas como dahut, bass, deadpool nova, el mismo forge también se lo puede comer, o sea aquí carnage se puede comer prácticamente no 5 cartitas de las 12 cartas que tenemos en este mazo, luego nos vamos con killmonger muchachos, killmonger es una carta no solamente para destruir tus cartas de coste 1 y comenzar a avanzar con el tema de la destrucción con Deadpool sino también sirve para poder conterear al oponente puedes destruirle cartas de coste 1 buenas, recuerda que el oponente usa generalmente Nebula o te puede estar utilizando también un Sunspot o te puede estar utilizando alguna otra carta de coste 1 interesantes ¿no? como a veces te usan Titania también y pues simplemente con Killmonger destruyes eso, no te haces problemas ¿no? y puedes también destruir algunas otras cosas como las gemas de Thanos también que eso puede ayudar bastante así que Killmonger acá es muy necesario en este mazo por la destrucción pero también por los counters que puedes lograr digamos en los mazos del oponente finalmente vamos a la carta más esperada en esta explicación que vendría a ser Venom muchachos, Venom me da bastante gusto que esté regresando con fuerza en este metajuego, ahora yo no sé también qué tanto Venom va a durar en este metajuego pero así con el poder que está da muchas ganas de jugarlo como les decía en algunos casos he llegado a ganar ubicaciones por esa diferencia de poder que le ha subido los desarrolladores al Venom y hace de que sea muy bueno volver a jugarlo, este, esta carta es un personaje icónico de Marvel y lo tenían muy relegado, qué bonito la verdad que hayan, le hayan subido estos dos puntitos y hayan hecho que Venom pueda volver a ser usado en algún mazo porque qué sucede, Venom tiene su propia versión de destrucción, no puedes ponerlo en una versión de destrucción clásica que nosotros conocemos como muerte She-Hall verdad, generalmente no va ahí entonces, Venom acá, generalmente va a trabajar muy bien con Deadpool, porque ya cuando Deadpool, eh, para turno 5 de repente ya se encuentra con 8 poder Poder, más algunas otras cartitas ahí en esa ubicación pues simplemente lo pones a Venom en, en el turno 5 lo juegas ahí se come todo eso y puede llegar a ganar 15-16 de poder y ahí simplemente lo puedes copiar con Taskmaster si quieres o de repente haces el combo de Deadpool con Taskmaster y prácticamente cada ubicación vas a llegar a tener 15-16 de poder aproximadamente y va a ser una bestialidad porque ni siquiera un Shang-Chi va a poder eliminar todo eso a la vez. Incluso hay algunas ubicaciones también que benefician bastante a Venom ¿no? La Isla Muir, Nidabelir, Sandar siendo Nidabelir la ubicación con mayor eh, digamos beneficio que puede recibir Venom ya que Venom también se come esos más 5 de bonificación que reciben las cartas al estar ahí es un combo bastante bueno y que luego de eso de que se haya comido las bonificaciones y se haya inflado como que a 40 de poder puedes lanzar un Taskmaster el siguiente turno y pues imagínate o sea para que te ganen en poder ahí está bastante difícil, la otra ubicación también que por ahí beneficia a Venom vendría a ser el laboratorio de Shuri porque esto también hace de que Venom se coma todo ese poder de ahí que, que ha recibido el, el, la carta que hayas puesto y encima pues luego de esto el laboratorio de Shuri le duplica el poder a Venom, es una cosa interesante la verdad, o también en, hay una ubicación que es la que duplica le una carta y duplica las, todas las cartas ahí este, y llena la ubicación de eso que creo que era Londres Siniestro o algo así y lo que va a suceder ahí es que entre los Venom se comienzan a comer a sí mismos a veces y puede pasar también de que pues puedes llegar a tener un Venom bastante bosteadito, es muy interesante la verdad todas las sinergias que pueden haber acá con venom ahora que está con 3 de poder hay muchas cosas acá que me va a gustar enseñarles en los gameplays que se pueden hacer con venom está muy genial ahora nos vamos con deadlock una carta bastante simple de destrucción generalmente su objetivo de deadlock es destruir todo lo que está en su ubicación pero si no también puedes ponerlo como un poder puro no como fuerza bruta en este caso lo puedes ubicar en alguna ubicación donde no tengas nada de repente no tuviste buenos robos y le haces a deadlock ahí sin problemas para poder tener un poder 5 en esa ubicación vamos ahora con Iron Man, muchachos, que Iron Man acá es una carta muy interesante en este masito, porque lo que va a hacer acá también es poder duplicar el poder de la ubicación, y muchas veces se necesita eso. Hay algunos combos muy buenos también, donde de repente no robaste a Taskmaster, pero sin embargo tienes al Venom súper mamado en alguna ubicación con 12, 13 de poder, y además tienes un Deadpool por ahí que ya tiene 16 de poder tal vez, ¿verdad? Eh, para turnos 6, eh, en este caso para el turno final. Entonces acá tú puedes jugar con poner un Iron Man en el lugar donde se encuentra Venom, y y poner un Deadpool en otra ubicación donde necesite poder suficiente para poder ganar la partida así que en esos casos también Iron Man es bastante bueno, en donde se duplican generalmente también cartas no eh, hay una ubicación donde tú lanzas una carta y se duplica en otra ubicación, también hay el Iron Man, es muy genial utilizarlo porque luego lanzas algunas otras cartas por ahí y hay un gran poder o de repente en el mismo Nexus también el Iron Man es bastante bueno, así que tienes un montón de un abanico de oportunidades o de posibilidades con Iron Man en este mazo y ahora finalmente cerramos con taskmaster una carta muchachos increíblemente buena en este mazo también no solamente con shuri sino también en este mazo de acá de destrucción donde estamos viendo pues un deadpool que puede jugarse por 16 20 de poder en turno final y puedes, puedes duplicarlo con taskmaster sin problemas no en turno 6 puedes lanzar eh, por coste 1 deadpool y por coste 5 taskmaster y ahí tienes un muy buen poder pues por ahí incluso si pudiste lanzarlo a bestia con deadpool y salió por coste 0 de repente por ahí puedes lanzar un demonio un Deadpool y pues el Taskmaster de final, ¿no? Para que copie el poder de Deadpool. Y ahí también tienes una cosa increíble. Así que los combos acá con Taskmaster, muchachos, como dicen, el cielo es el límite. Hay muchas cosas que puedes hacer con él. Con Venom también tiene su sinergia. Ustedes ya saben. Así que ahí les dejo este masito para que lo disfruten bastante. Pero bueno, muchachos, acabó la explicación teórica. Y ahora sí comenzamos con los gameplays. Acabo lo que estoy haciendo allí. Si me recomienda, si me reconocen los pasajes de las horas de viaje, como horas laborales Ah, qué bueno. O sea, los pasajes. Las horas de viaje te las conocen como la... O sea, tú a qué hora sales de tu, hat, de tu casa para llegar a ese lugar. Y a qué hora regresas a tu casa. Ahorita, claro, son como las 9 de la noche que estás regresando, ¿no? Tú sales de... ¿De qué horas a qué hora chambeas ahí, güey? Porque tienes que salir a qué hora de tu casa para llegar ahí también. ¿Es, es bien pendejo eso. Es bastante, pues, viejo. Pero, digamos, ¿no? si, si es todas las facilidades del mundo, está bueno. Colé... Pues acá está bueno poner un Dajud en este lado. Dajud, Mira, da ganas de poner Dajud, Diablillo y Venom. Incluso después. Uy, ese está muy lindo. Incluso esto puede ir hasta así. Puede ir, ¿sí o no? Rompemos eso. Sacamos otro Diablillo más. Dejamos un Carnage mamado. Después volvemos a poner un Venom ahí, viejo. Reventamos todo de nuevo. Kimbo, ¡Qué, qué bonito. Con esta ubicación se revienta mucho, eh. Siempre y cuando te lancen un cosmo nada más. Creo que todo bien. Y ahí sale un carnage ahí con 7. Eh, Quiero robar, quiero, no, no quiero dejarle robar cartas al oponente Aunque ¿no? puede poner acá una carta también Claro, pero me conviene mover esto, ¿sabes por qué? Porque si sí voy a darle vuelta a todo lo que está acá ahorita um. Y esto ahí de nuevo Ya que ese combo está bonito, ¿eh? O sea, claro, lo que me está permitiendo es logar. Ok. Tengo toda la mano llena, pero no importa. No me importa más nada, ¿eh? Claro, me va a ganar ahí. No, mira, ve, una dagger más nomás tenía, viejo. No importa, ¿no? estamos bien acá. Está recontra. Uy, no me dio el carnage, ¿verdad? LOL. Espérate. No, Puedo hacer esto, me, tra me los trago Con Venom Creo que está más que suficiente ahí, ¿no? Tengo para sacar un montón De demonios acá, viejón 4 demonios y 24 de poder Distribuido Ok, algo es algo 7 de poder Pero lo demás También se va a buffar ¿Sí o no? San ¡No! ¡Maldito! Sandman, weón! ¡No! ¡Eres un maldito! ¿Cómo tiene Sandman con? ¿Qué mierda usas, weón? ¿Cómo usa Sanman acá? ¡Eres un pendejo! ¡No! Eres un pendejo tú, weón ya, pero tiene que jugar, a ver, Doom seguramente va a jugar o puede jugar Shang-Chi. No es que esté tampoco tan complicada mi situación, eh. A ver, ¿va a jugar Heimdall? ¿Juega Heimdall a la izquierda? Las Dagger acá se van a bostear, ¿no? Claro, llega, va con 12 de poder. Más lo que se bostean las Dagger, creo que con eso me ganaría, ¿no? 2-2-4 O sea, si le pongo el demonio acá al medio podría ganar, ¿sí o no? llevo a 19 Ah, pero es que se bostea 2 es 8 No, no, no le gano acá O lo otro Es que le ponga esto acá Y ahí de repente le puedo ganar también Es que todo tiene que ver si es que se pone se pone un doctor Doom o se pone Heimdallon. Si pone doctor Doom me va a ganar No me gana igual, ¿eh? No me gana igual Un demonio acá puede hacer la diferencia ahorita, a ver ¿Ya es. No me ganó. Tape viejo. Todo está calculado, pe viejo. ¡Toma, perro! Me quiso hacer tech, viejo. Voy a hacer la tech. Va a hacer la tech al tío, pe viejo. Hace que hacer la tech al tío. ¡Ultra! Que te vaya bien. Un abrazo, viejo. Regresa pronto, eh. Que la chica no te retenga mucho tiempo, viejo. Por favor. Ya. Mm, ok. Vas acá está bueno. Pero podría haber lanzado también Nova, ¿sí o no? Porque no igual se va a destruir. O sea, puedo lanzar Nova... Esperar un turno más de repente. Pero es que a veces también es necesario jugar el, el Deadpool, ¿no? ¿Qué más tengo que se tenga que buffar ahorita con 3? Solamente Iron Man. Hood. Tal vez sea momento de hacer esto una vez. Si es que si sale Carnage ahorita. O si sale... Sí, pues sale Carnage. Eso no Mira eh, lo que sale Ah bueno sale Beast eh, Pero todavía no lo puedo jugar Después todavía lo juego esto acá Y luego jugar bis O lo que salga también O sea que solo juegan eso Discard full golden Y he visto varios Ah Din igual Pero nunca movimiento será para pedir un deseo Uy mira esto viejo qué lindo Ah pero acá hay un problema Mejor lo jugaría esto acá Ah no, pero igual tengo que jugarlo de todas formas Es que el Bass. Bueno, hay que jugar los Diablillos después Esto va a levantar 3 cartas Más lo de Hood, ¿no? 3, 2, 5, así que llevo a 6, estamos bien Es un combo muy bueno, ¿eh? O sea que acá vamos a tener que lanzar esto acá, sí a ver, espérate. Lo otro es que hagamos esto, esto. Lo reventemos acá. Sí, espérate. Es que ahorita si queremos ir rompiendo una vez eh, la cosa. Esto lo dejamos acá arriba nomás. Oh, espera estar haciendo bien acá. Rock Slide. ay, ahí, ahí. Que yo me estoy transformando no porque qué dice eso viejo? No es buen augurio eso No es buen augurio eh. Vamos Ya Un Venom con 10 de poder Más un Deadpool bueno ahí sí o no mm. A ver un ratito El Bass nunca me sirvió, no me sirvió, ¿no? Ahí nomás lo dejamos a Bass. Espera, espera, espera, espera. Puta madre. Que este man vaya acá. Y esto acá sí. ¡Ah, verdad! Y si tengo que lanzar primero el Taskmaster y después lo, el resto. Pero ahí del Taskmaster no me va a rentar tanto, ¿no? No me renta tanto el Taskmaster acá. Claro, tener 12 de poder por... Sí, por cero está mejor. Ah, vamos Mira, eso ahí Y ya está Y le damos Solo físicamente, dice Eso, vamos viejo Me gusta, me gusta 14, viejo Deadpool Uy Uy, ¿qué va a salir? ¿Qué sacó? Ah, Jeff Ah, se puede mover a cualquier lado, ¿verdad? Uy, mira el Iron Last, viejo Con el poder de Jeff ¿o? Mira, qué bonito este combo este combo está hermoso. El problema es que puede tener Shang-Chi, ¿sí o no? Eso es lo malo. Eso es lo único malo, nada más. Claro, tengo que jugar a Deadpool acá primero. Y luego jugarlo a él acá. Y luego una roquita de regalo. Si tiene, si tiene Shang-Chi acá me gana. Aunque creo que ahora sacan al Shang-Chi por, por, el, por el Iron Lad, ¿Verdad? Ya, qué raro, eh. No tiene más que hacer ahí. Ah, bueno. Pero viejo, mira, qué tan poderoso es esto que ni siquiera con los Doom le puede ganar, eh. Ni siquiera con los Doom pudo ganar acá, viejo. Vas de nuevo acá haciendo lo suyo, eh. Vas saliendo bien acá. Mira, ve, todas estas cartas que le da tres. Tremendo valor ahí. Faltaba el. Faltaba solamente pues el Hood nomás, pero ya. Podemos hacer esto de nuevo. Los, y a todos lo dejamos por coste cero, eh. Para que Killmonger después se fantasee con ellos. Si sale Venom. Ya no salió Venom. Y acá me va a dar una carta más tres, ¿verdad? Va a dar cuatro cartas, llevo a seis, así que estoy tranquilo acá, creo ¿Es full meme? Como debe ser, viejo, si no es meme no es divertido Bien, Uy otro. Pero igual voy a poder... A ver, espérate, juda ahí mm... No, va a estar mal de todas maneras uh, uh, uh, uh. A ver ¿Podemos tratar de ganar esto? No creo, ¿no? Porque al final es solamente que quede Carnage. O sea, puedo poner un Diablito por acá de repente así. Y eso que no sé si ponerlo ahorita. No, si eso se pone primero Puede ser ahí Eso todavía no lo voy a... Para el siguiente turno todavía Creo que llegamos, eh Creo que llegamos, eh. Eh, confiar, nomás, pero viejo. Hay que confiar. Pero él también puede tener Juggernaut acá. Ya, acá viene para hacer el combo de Taskmaster con Venom, ¿no? Eh, espérate. Uf. Oh my god. A ver, espérate. Oh, sí, viejo. Ahí sale para Deadpool el combo. Mira, ve. Mira, ve lo que es una monstruosidad lo que va a salir este man. Necesito. Necesito. Ah, pero es que como... Creo que no debí haber ganado ahorita. Porque si me tira Killmonger me va a terminar ganando la partida él. Aunque por Taskmaster puedo terminar ganando yo, ¿no? no Ahí que le tire a Deadpool que se mame. Tiene 22, viejo. ¡Tres! <risa> ¡No! A ver, espérate. ¿Ese Deadpool sale 26? Ah, no sale 20, nada. Es un ínfimo, pues, viejo. No Mira, ve el otro me va a tirar Spiderman. Bueno, pero igual puede ganar, eh. ¡Ay, Nebula! ahí, De todas maneras. uy no me deja opciones, eh! Lo malo del asunto acá es que todo me deja para jugarlo... O sea, con un chanch... ¿Qué? No, un chanchi y algo más, pero... ¿Qué cosa viejo? Lo único que me queda por hacer nada más, ¿no? O sea, sacar el superpoder, ¿no? O poner Iron Man en todo caso por si me tira Shang-Chi acá. Un Iron Man creo que lo contrarresta mejor. ¿Verdad? Si me quiere tirar un Shang-Chi con un Iron Man tengo pues este... 7, 8, llego a 16 igual. O sea, no me puede... Ahí no me ganaría. Pero un Killmonger... Un Killmonger y un Shang-Chi no los puede tirar juntos. No puede. Tiene que escoger entre el uno o el otro. No puede tirar Killmonger y Shenshi juntos. No ha, no ha tirado este... Ser acá. Snack. Oh, snack, viejo, Snack. Snack. Tiene que ser Snack si o sea, acá. Ay, mierda. ¿Qué está jugando, viejo? Me... No. No. No, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Toma, perra eso. <ríe> Oye, Uy, estuvo cerquita eso, eh. A ver, acá Iron Man. Igual creo que no me, no me renta ahorita lanzar vas. Está muy muy pobre vas acá. Dame, jodas. Bueno, ya. Y Joto también es otro tremendo pajero. También. Ya sabe ella. Joto, ya deja también, ya déjalo, eh. Mucho ganso, viejo, ya. Eh. Estás ahí en todo el día. Le estás dando, viejo, hasta sangre. Ya sale de ahí aún. Tranquilo, eh. A ver. No, snap turno 1. Ahí sí no, no te puedo. Ahí sí, la verdad, no te puedo debatir, de viejo. Eh, turno, no es lo peor. Ay, sí, no te puedo decir nada. A ver, Jubile, acá al menos ojalá que jale, jale a algo, pues, viejo, ojalá que... Jubile, estamos hablando de jalar ganso, pero acá yo quiero que jales una buena carta del mazo, por favor. Es eh. lo único que necesito de ti. Mira que ha salido Dean, viejo. Mira, viene el otro... Pajero, voy a poner ahí a... A... Vine a tirar luz acá, viejo. Estoy sensible con los ojos. Pajero ahí. Ah, espérate, ¿qué voy a hacer acá? Bueno, ya, pues si sale, sale Si no sale, no sale nada, ¿qué se va a hacer? A ver, Infinite, Infinite. Ah, bueno, Thor oh, No está mal Armor ahí A ver, podemos llegar a 11 todavía, ¿eh? Pero, pero, pero, pero Ay, 11, exacto 11. Si es que sale Mjolnir, empatamos ahí Ok, no necesariamente Pues esto acá sí Meterle full power en este lado ¿Qué otra cosa más podría hacer acá? Yo creo que está bien Solamente si tiene eh, Encantres nada más puede ganar, ¿no? A ver, lo otro es que le tire Ah, no puedo tirar Odín Uh Es que si yo tirase Odin a la derecha, podría bajar mi Olnir ahí, ¿eh? Lo otro que puedo hacer ahorita, ¿qué cosa es? No creo que el Iron Man sigue siendo sensato acá. ¿o? Iron Man sigue siendo sensato acá. Tengo seis, más, seis cartas en el mazo ahorita. Iron Man es muy sensato acá. Soy Iron Man. No va a jugar nadie. Ah, no seas malo, viejo, eso no. ¿Tendrá algo demasiado fuerte para jugar? <ríe> Me sale Onsla Me salía Mjolnir y tenía la partida ya hecha ya acá. Ah, muy bien. Creo que no hay más que hacer Más alto, más lejos, más rápido ¡Vamos! Así se hace, viejo Déjenme decirles muchachos que este mazo Me ha encantado bastante, me ha parecido un mazo Muy bonito, un mazo muy sólido Un mazo muy consistente también Lo que sí tiene que salirte generalmente Algún componente de combo o de destrucción Para poder ganar, esas son las condiciones Generalmente de victoria que van a tener este mazo Porque si tienes malos robos como cualquier Mazo no te va a ir bien, verdad Acá generalmente puedes necesitar a bestia A deadpool, de repente a bass También para poder comenzar seteando con 3 de poder Algunas cartas importantes que tengas recién en tu mano Hay muchas cositas que se pueden pueden necesitar aquí de secuencias de destrucción para que este mazo le vaya súper bien pero la verdad que cuando generalmente tienes los robos buenos este mazo no lo detiene nadie pero bien muchachos cualquier duda o consulta que puedan llegar a tener ustedes sobre lo que se ha conversado en este video pueden dejarlo aquí en la cajita de comentarios o si no ya saben de lunes a viernes me encuentro haciendo transmisiones en vivo en la plataforma morada así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti